¿Chelo? ¿Chelo? ¿Chelo? ¿Chelo? Pero tú no tenías que permitirme esa pregunta, Chelo. No tenías que permitirla. Y te voy a decir por qué. Porque aún. Dos amigas del alma. Un día nos dimos la palabra de que lo que hubiera pasado entre tú y yo iría a la tumba contigo y conmigo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Y es verdad, el polígrafo no miente. Y es verdad, el polígrafo no miente. Tú y yo, Chelo, y te quiero. Chelo, y te quiero Y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres Y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres Porque habrías sido más feliz Porque habrías sido más feliz Hemos tenido Hemos tenido Una noche Una noche De amor De amor una noche de amor.